Sin pensar fijamente, te miré Me siento nervioso, no sé qué hacer Si acercarme y decirte que te quiero Que te amo más y más Y es que me vuelves loco Al no tenerte a mi lado No sé qué hacer, te estoy amando tu figura me atrae cuando ando en las calles Te veo más te quiero, no, deseo Y por ti hoy me he vuelto a enamorarme A desearte, a querer, a besarte otra vez oh, oh. Y por ti bajo las estrellas sin fin Para enamorarte, para ilusionarte, para besarte Mami, mami, ven a mi lado, quédate Quiero besarte y amarte Quédate, ven, dame, amor Mami, mami, ven a mi lado, quédate Quiero besarte y amarte Quédate, ven, dame, amor Cuando te vi pasar, mi corazón hizo si me da la mano te llevo hacia la oscuridad No le temas al peligro ya que yo estaré contigo Oh oh. Tú decides si me ves como un amante o solo amigo Sabes que te quiero, sabes que te deseo Esto es lo que siento, no es por el momento Me has enamorado, me has cautivado Ven y tómame de la mano Y solo vamos a amarnos Tú y yo y nadie más Vamos a besarnos Y por ti hoy me he vuelto a enamorarme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 a, desearte, a querer, a besarte otra vez. Oh, oh. Y por ti, bajo las estrellas oh, sin fin. Para enamorarte, para ilusionarte, para besarte ya. Yeah.